La gente la de la Es posible te puta. Con de las copetas te pegas, oye, cobarde. La Vale, pues sí que está yendo la lápia. Ya, ¿Cuatro? Sí, sí. Pero no sabes? ¿Sos valen? ¿Sos valen? ¿Sos valen? no se saben de los bares, por lo veo, ¿no? Como para arriba para a ¿Por qué no reventamos los bares? ¿Por qué no tenemos el bares de ahí? Porque no reventamos los bares. ¿Saben de los bares? ahí los tiene, mira. Míralo, míralo, míralo. Mira, mira, mira. Vengamos. Vamos. Vamos no, adelante? no. No, Ah, ya está. Listo, venga. Ah. Uno solo, uno solo, eh, uno solo, uno solo, vale. Mira, compañero, ya está, eh. Pero qué no puedo grabar. Vale, puedo grabar, ¿no? Venga, vamos. Vamos a ti sobre Moli. venga. vamos. puedo Oye, ¿Puedo grabar? Yo puedo poner la mano delante. Hombre, yo creo que no. No. ¿Dónde está escrito que no se puede poner la mano adelante en la casa? ¿Qué te ha dicho? Carmen, ya me voy para el sector Carmen, me cago en Dios, ya me voy para el Y al lado, entran en los nacionales, reparten que a todo dios, nadie protesta, claro, reparten a protestar, te dan, claro, la gente se va callando, se va callando... Uh.